Bienvenidos chicos a un nuevo video para el canal El día de hoy nos encontramos en un nuevo video Un pequeño y rápido video Y es sobre la actualización de uno de mis addons Llamado Moreores Tools Este complemento agrega más de 16 armaduras si no estoy mal Y pues eh, no lo he subido al canal hace mucho tiempo Y mucha gente me pregunta cuándo lo voy a actualizar Y la verdad es que lo he actualizado mucho pero demasiado eh, Solo que no he subido videos sino que como tal, eh, solo he subido las actualizaciones en la página donde siempre lo hago, que es MCPDL así que pues te pediría que si eh, quieres las actualizaciones, que estés atento a la página ya que puede que los actualice cada semana y, y puede que saque también addons nuevo. así que sin más, eh, no alargo el video y comencemos para comenzar, he agregado 9 armaduras en total desde la última vez que subí un video que el último mineral que había añadido, si no me equivoco, es la turmalina. Pero pues ahora hay muchos minerales más. Vamos a empezar a revisar el diseño rápidamente de cada una de ellas y también pues decir eh, algunas cosas. Las armaduras están ordenadas de forma de su utilidad y de su durabilidad, siendo esta la más chafa, por así decirlo, y la última una de las más potentes que tiene el complemento. Así que vamos a iniciar con la de topacio. Aquí tenemos la armadura de Topacio, eh, ahí pueden verse el diseño Tenemos la armadura de Cobre, la de Esmeralda También tenemos la armadura de Amatista, que como ven tiene los cristalitos de la Amatista Tenemos la armadura de Titanium, tenemos la armadura de oricalco, Tenemos la armadura de Mitril, que esta de aquí la hizo Game Over Que es una persona que hace texturas y la verdad le agradezco bastante, está muy bonita tenemos la de paladio y una de las más poderosas que es la de Adamantite. Ahora sí, eh, vamos a pasar por lo que vendría siendo pues, los minerales en sí. Los minerales cuentan con su variante de piedra y con su variante de Dipsley. Pocos minerales eh, fueron agregados con variante de, de bloque del nether. Ya que eh, quiero expandir el, algunos ores para que aparezcan también en esa dimensión Al iniciar el mundo apareceremos con un pico de tin, que es un pico de estaño Es muy básico y sirve principalmente para picar los primeros minerales Y de ahí sí eh, empezar a chetarte Porque los minerales custom, en la mayoría de addons que ustedes conozcan eh, Si los picas con la mano o con un pico, un pico vanila eh, van a picarse a la misma velocidad Pero en cambio los picos custom si sí los pican bien Por ejemplo como ven ahí se pico super rápido Pero si yo lo pico con la mano o con un pico normal Se va a demorar bastante Entonces este pico es como un kit inicial Este pica minerales básicos de manera bastante rápida Pero minerales un poco ya más eh, Digamos las chetados. Por ejemplo este ya lo pica más lento O también el adamantite la va a picar más lento por eso tenemos eh, otros tipos de picos que son más potentes. Este de aquí digamos que es el más básico. Tenemos también por ejemplo el de amatista, que este ya pica un poco más rápido cada cosa. Como ven pues su velocidad aumenta bastante. Y si traemos a uno de los más chetados pues les va a picar súper rápido. Como ven pues la, la velocidad que tiene este es, es superior a los demás picos. También aclarar que cada una de las armaduras cuenta con efectos al ponerse todo el set. Por ejemplo, la armadura de amatista al tenerla equipada toda nos da velocidad, fuerza y resistencia al mínimo nivel. La verdad, algunas cosas pueden que sí parezca chetadas, pero el lado en sí está balanceado, e ir actualizándolo varias veces. Ahora sí, pasemos con todos los minerales que tiene el adon. aquí tenemos todos los minerales con los que cuenta el adon actualmente Y pues son, si no me equivoco son 17, aquí tenemos el tin, tenemos el topacio, el estaño, este es el estaño Topacio, rubí, jade, tenemos la turmalina, tenemos el mictinio, tenemos también el paladio, mitril, el, el platinum, tenemos el titanio tenemos el oricalco, el ónix, tenemos el cobalto, el bronce, la domantite y el último que es el machetado, la enderita. Todos los minerales nos los sueltan los, los ores al romperlos, pero hay algunos como por ejemplo el paladio, que nos suelta el mineral crudo, que es este de aquí, y también por ejemplo el mixtinio. Estos minerales eh, pues los ponemos en el horno en su forma cruda y nos van a dar el lingote correspondiente del mineral que sea. Todas las armaduras del complemento también se pueden encantar, como ahora eh, voy a encantar la armadura de esmeralda, así que vamos a coger por aquí un poco de lápiz lazuli y podemos ponerle cualquier encantamiento correspondiente al ítem, por ejemplo al casco le vamos a poner protección 2, a la pechera le podemos poner también protección 2, vaya, eh, a los pantalones le podemos poner protección contra proyectiles y caída de pluma a las botas. Y pues los efectos le, se, le, se le otorgarán a la armadura y funcionarán de manera correcta Como ven pues si ahora yo me la pongo también la textura pues sale con cantada Y pues algunos addons la textura se bubea En este caso pues ya una vez pasó eso pero ya está arreglado Y como ven funciona perfectamente Ahora se preguntarán cuál es, ¿Qué es esta mesa? O qué, ¿O qué función cumple esta mesa? Esta mesa es para elaborar martillos ya que el complemento agrega martillos que minan 3x3 Así que pues vamos a ir rápidamente con algunos ejemplos eh, Por ejemplo, digamos eh, Vamos a necesitar El palito de los martillos Y vamos a necesitar la cabeza de los martillos Y también pues la mesa en sí Así que ¿Cómo se craftean estas? Si ahorita me voy a survival Como ven pues si yo me voy al apartado De construcción Al final de todo va a salir el crafteo De la nueva mesa que es con troncos De, de roble y con un ligote De hierro, así nos dará la hammer stable y también para elaborar las cabezas de los martillos, pues aquí tenemos el, res el respectivo. Tenemos aquí, por ejemplo, la de platinos. Todas se hacen de la misma manera, solo cambia el lingote. Y aquí tenemos el crafteo del palito de, de los martillos. Una vez ten tenemos estos dos elementos, podemos entrar a la mesa de los martillos. Y pues ya podemos ubicar el palito y a la derecha podemos ubicar lo que vendría siendo el la, cabeza, la cabeza del martillo. Así nos daría el martillo de piedra De la misma manera pues se hace con los demás Tenemos aquí por ejemplo el de cuarzo Tenemos el de nederita Y ahí tenemos también el complemento Tenemos de amatista Tenemos de paladio Y tenemos de mitril Así nos da todos los martillos Y ya están listos para usar Como muestra el funcionamiento pues aquí tenemos todos los martillos Y solo bastaría complicar el bloque que ramos que pique 3x3 Y a continuación pues ya se romperían los demás Así funciona con todos los martillos que trae el complemento Y pues también decirles que Por ejemplo vamos a romper esto por aquí Que si hay bedrock Y obsidiana si no me equivoco También voy a sacar lo que vendrían siendo bloques de, de piedra Que estos sí se pueden romper Pues si ustedes eh, están ya en capas negativas Y quieren romper por ejemplo esto el complemento solo va a romper la piedra Ya no va a romper Bedrock ni Obsidiana Porque esto está bastante roto Y pues eh, le quita un poco la experiencia al juego Y ahora sí, para ir terminando con el video Tenemos eh, nuevas entidades Tenemos la primera que es, vendría siendo el Cover Creeper O Creeper de Cueva Que pues lo, puede, lo podemos encontrar evidentemente en las cuevas Este es el Creeper La verdad eh, tiene una textura bastante bonita y pues actúa como un creeper normal, simplemente es como otra variante un poco más peligrosa y con una textura como de, de difle Que pues se camufla bastante bien y puede hacerte game over en cualquier momento eh, Este lo, lo podemos eh, poner a prueba, por ejemplo aquí Si yo saco el mechero y se lo pongo, como ven pues va a iniciar la fase de explotación y ya no se detendrá Pero al momento de nosotros matarlo, y vamos a ver si lo podemos matar Vamos a ver, a nosotros al momento de matarlos nos puede dar pólvora, pero también nos puede dar bastantes cosas más. Eh, voy a spawnear unos cuantos más para que lo vean. Vamos a, a spawnar unos tres por ahí. Y si yo por ejemplo los mato, me pueden dar piedra, también me pueden dar minerales de lado y también me pueden dar minerales vanilla, si no estoy mal. Vamos a ver si tenemos suerte. Bueno, solo nos está dando estos de aquí. Pero pues les puede dar bastantes minerales y cosas variadas El siguiente mob que vamos a ver es el magma zombie Este aparece solo en el nether y pues es este de aquí Es como un zombie normal pero es un, un poco más fuerte, eh, resiste más Y pues evidentemente solo aparece en el nether Este de aquí eh, es inmune a la lava y el daño que puede recibir es del agua Le, Si lo pones en el agua pues se va a empezar a morir y cualquier cosa que tenga que ver con, con, con lo opuesto al Nether, pues lo va a matar. Y por último tenemos a el comerciante de los Ores, el Ores Trader. Que es este que tenemos aquí. Este de aquí aparecerá por los mundos en cualquier lugar que ustedes vayan. Y pues aparecerá con sus dos eh, zorritos. Eh, al momento de nosotros interactuar con él, nos va a abrir esta interfaz. Donde podemos intercambiar eh, los minerales por esmeraldas y esmeraldas por minerales Ya que si por ejemplo quieres un mineral un poco y más chetado como pueden ser los, los más chetados del addon, Que es la enderita, pues te va a costar a un alto precio de esmeraldas Pero estas las puedes conseguir eh, pues, intercambiando tus minerales Y antes de acabar con el video también cabe aclarar que el complemento agrega cuatro nuevos tipos de herramientas De todos los minerales y, y próximamente pues incluidos los vanilla que son, la, aparte de las espadas normales, tenemos eh, las dagas, déjenme la busco, acá está, tenemos las dagas, que estas de aquí pues son espadas un poco más cortas, y al momento de tú agacharte e interactuar, te van a dar velocidad, pero van a ocupar bastante durabilidad de la herramienta. Tenemos también la Great Sword, que es la espada largota, esta hace bastante daño, y todas las espadas largas tienen eh, lo que vendría siendo un cooldown, como en Java, por ejemplo, si yo le pego, como ven, pues ahí sale el cooldown, y este cooldown pues empuja las entidades. Aparte de eso también tenemos el, el Battle Axe, que esta funciona como un hacha normal, pero esta hace un poco más de daño evidentemente. Esta, con esta podemos talar los bloques y también pues picarlos como un hacha normal en survival. Y pues lo mismo sería con la Great Axe, que es la hacha gigante. Esta hacha de aquí pues eh, funciona como un hacha normal, podemos talar con ella. Pero al momento de nosotros agacharnos e interactuar, como también con la Grid Sword, nos va a dar efectos. Como ven, pues nos va a dar Fuerza 2, nos va a dar Resistencia 3, efectos súper rotos. Pero, eh, pues dependiendo del arma, del arma, por ejemplo, esta como es un mineral bastante roto, te va a dar esos efectos. Pero si es, por ejemplo, una Grid Sword de, de estaño, que es un mineral bastante débil pues te va a dar características bastante bajas. Y pues también decir que esto ocupa bastante durabilidad del arma, así que se te puede gastar en cualquier momento si no usas bien el efecto especial. El hacha también tiene lo mismo, nos da efectos, solo que esta nos da fuerza y resistencia nomás. En cambio la espada de aquí nos da regeneración. Y ya para acabar con el video, pues tenemos los bloques de los minerales, que estos se craftean con 4 de cada mineral, como ven, pues si yo por ejemplo aquí pongo 4 de Enderite, nos va a dar el bloque, que son más decoración. Y aparte de decoración, pues nos sirve para craftear las armaduras, las armas especiales, que son como, por ejemplo, la Grid Sword y la Grid Axe. Estas van a necesitar bloques en vez de lingotes, y por eso es que son un poco rotas las armas. Eh, los bloques se craftean con 4, eh, de cualquier mineral, por ejemplo, si yo pongo aquí lo del paladio, eh, podemos hacer así, y nos da un bloque... Entonces para tener un stack de, de cada uno pues tenemos que hacer así. Esto ponerlo acá así. Y pues ahí tenemos el stack de bloques. Antes había un bug de que si tú hacías un bloque con 4 y luego ponías atrás el bloque te daba 9. Pero eso ya no ocurre y pues ya está solucionado. Entonces espero que te haya gustado el video. Eh, si es así pues te pido que dejes un buen like y que dejes un buen comentario. El link de descarga lo vas a encontrar en la descripción. Está en la página de MCPDL. También eh, hay un tutorial por pues, si no sabes cómo soltar la publicidad que la verdad gente es súper fácil y no te tardas ni 5 segundos así que espero que no haya muchas quejas por eso, así que sin más nos vemos en un próximo video y perdón por la inactividad, chao.